y bueno continuamos en esta mañana eh, como lo, lo estábamos eh, eh, diciendo pues hoy eh, que tenemos con nosotros en este programa que tenemos todos los miércoles eh, de de doce a doce y media y hoy en poquito pues eh, eh, no hemos eh, atrasado pero vamos a empezar la programación. Vamos a dar la bienvenida a Patricia Plaza con este programa que tenemos miércoles miércoles. Eh, Patricia, esa cita que tenemos con todos los oyentes. Muy buenos días. ¿Qué tal Patricia? Hola, buenos días. Buenos días a todos. Feliz año y <risa> Empezamos, ¿verdad, Patricia? ¿Qué, qué, ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito qué tal, qué tal estas fiestas. Que, bueno, porque esto que ya Reyes ha sido hace poquillo también, hemos estado las Navidades, hemos hecho un paréntesis también en la programación, hemos estado al fin de año, ¿qué tal has pasado? Eh, ¿Qué tal se han portado los Reyes Magos? Bueno, ¿Cómo? genial, genial. <risa> Nosotros eh, eh, en, allí en Mota, pues nada, muy bien, genial. Las vacaciones, las fiestas y bueno, como en todos los pueblos, es que eh, visitamos los pueblos es muy es muy divertido y es muy bueno estar con la familia y con los amigos sobre todo Claro, y, y Patricia también tenemos pues eh, ya metidos no en, el, en, en este enero del 2020 eh, hoy día viajamos eh, un poquito en el tiempo, viajamos eh, y nos trasladamos eh, ¿Dónde vamos hoy día Patricia? Cuéntanos un poco bueno, en Turismo con Encanto, hoy nos desplazamos hasta Alarcón, en un pequeño pueblecito de, de Cuenca. Vamos a, a visitar este sitio porque, aunque sea el año nuevo, aunque hayan pasado las fiestas, pues viene bien eh, ir descargando un poquito de, de toda esa adrenalina que hemos tenido y, y, aparte, pues empezar a viajar y qué mejor que, que un sitio tranquilito y tal. Para descubrir. Sí, porque también Alarcón no pilla tan lejos, está en Castilla-La Mancha, ¿verdad? Eh, o sea que un fin de semana sí. prácticamente pues se, puede, se, puede, se puede ir por allá, sí. visitar ese sitio. Eh, háblanos de ello, cuéntanos sí. de ello. Pues mira, eh, cuando yo voy a empezar con una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que no haces algo por primera vez? ¿Te has parado a pensar eh, en hacer algo por primera vez? Pues, a ver, Alarcón es una pequeña población de cuenca con gran importancia. Eh, a principios del siglo XVI su, po su población era notablemente más numerosa que la actual, llegando a tener hasta unos 3.000 habitantes. Hay que decir que la, po eh, la población de ahora es muy, muy, muy pequeña. Es un pueblecito, yo le llamo mi pequeño Manhattan, tiene es que <risa> muchísimo encanto. El edificio más antiguo del pueblo es el ayuntamiento, que está en la plaza, y en su fachada encontramos junto al reloj dos escudos, uno de ellos perteneciente a don Diego López Pacheco, el segundo marqués de Villena. Recordamos nuestro programa de Belmonte y la historia sí. que teníamos con los uh -huh. Pacheco y el marqués de Villena, y a algunos otros los lo identificarán más por ser el malo de la serie de Isabel. Que también en la televisión podemos encontrar algunas eh, series y, y documentales que están muy interesantes. Sí, además todos estos sitios pues tienen su historia, ¿no? Tienen, eh, como tú dices, pues nos trasladamos en el tiempo a don Diego López Pacheco, eh, segundo marqués de Villena, ¿no? Uh -huh. Alarcón, a ver, es un pueblecito, como digo que, que yo para mí, es mi pequeño Manhattan, son 500 metros eh, eh, simplemente. Y actualmente tiene cuatro iglesias y una plaza muy grande. Eh, Parece desproporcionado, pero es porque era un pueblo muy grande con eh, hasta las 3.000 personas para albergar a todas esas personas. Cuatro iglesias, ¿eh? Para Cuatro iglesias de las cinco que había, claro, en para el siglo XVI. Es, es que es eh, bastante, ¿eh? Sí, bastante, sí, sí. Yo creo que pues eh, la religión en su momento sería un precedente muy, muy fuerte ¿no? Muy fuerte. En, en, en Alarcón para para lo que es, eh, pues para esa cantidad, la verdad es que me, pa me parece bastante, bastante, bastante iglesias. Sí, bueno, eh, allí también encontramos una de ellas que está desacralizada y es la que yo pongo el foco de atención porque, vamos, a mí es que me encanta, si queréis conocer al... Eh, ahí. A ver, eh, voy a empezar por, eh, por decir que son 1.500 metros cuadrados de lienzo, entonces... Eh, imaginaros m, lo que os podéis encontrar cuando entras allí dentro. Entonces eh, Jesús Mateo conoció el edificio como un lienzo en blanco. Eh, Jesús Mateo es un artista eh, que m, podéis encontrar eh, información en una entrevista que se hizo eh, Patri Planner, que la tiene en el blog. Ya. Y, y es muy interesante porque habla sobre todo de, de esta creación. Le dio una segunda oportunidad y la... la ...la hizo como museo... ...comenzó en 1994... ...con una asociación que sacó adelante el proyecto... ...y en el año 97... ...se convierte en Bien de Interés Artístico-Cultural... ...por la UNESCO... ...y fueron ocho años de trabajo... Uh -huh. sí. ...y además... Eh, ...este este artista tenía 23 años... ...cuando comenzó a, a... ...muy jovencito, sí, ¿no? Sí, sí, sí muy sí. joven... ...y empezó a pintar y a, a hacer el trabajo... ...y a los dos años... ...volvió a comenzar porque no era lo que... claro la envergadura del edificio pues hizo que, que se lo replanteara y volviera a comenzar. Es eh, una gran explosión de color y de formas, todo tiene un significado, es el conjunto de la naturaleza, es caótica pero extraordinaria, una génesis que culmina con el hombre. Es protagonista de la escena en su lugar. Eh, aquí recordamos también que en las construcciones de las iglesias con un altar o una parte principal y una zona de, del sur, que hablábamos el otro día también, que uh -huh. donde estaban las, las pilas bautismales. Pues eh, aquí, en esta obra, eh, eh, podéis encontrar pues eso el hombre de la cabeza a los pies. Okay. Es que es muy interesante. Eh, en este lienzo existen cuatro cuerpos Mezclando astrología y construcción Con los cuatro cuerpos que son agua, fuego, tierra y aire El suelo y el techo forman parte también de la obra Es, es una obra envolvente la pared sur de la iglesia son los meses de calor y así sucesivamente. Eh, es muy recomendada la visita guiada a los lugares para entender y disfrutar de la, de la visita plenamente. Yo mm, eh, me gusta siempre cuando voy eh, a los sitios ir a la oficina de turismo a ver qué es lo que eh, qué es lo que me voy a encontrar, aunque tú ya vayas con alguna idea. claro Pero también descubrir y, de, y que te digan, pues dependiendo del tiempo, ahí es donde mejor te pueden indicar eh, la, la, lo que puedes visitar y lo más importante claro. y luego sobre todo en Alarcón vamos a coger la visita guiada que es una auténtica maravilla te lo enseñan todo todo todo o sea que tú lo recomiendas al sí. 100% por lo que yo por lo que veo no Patricia sí normalmente la, los guías eh, pues son es igual que si vas a Granada que si vas tienes que tienes que empaparte y, y sobre todo no perder el tiempo muchas veces es que pierdes menos tiempo claro sí. y conoces mucho más eh, luego también eh, decíamos que había eh, originariamente cinco iglesias, eh, quedan cuatro. La eh, la iglesia de la, eh, Pasaríamos también por eh, cerca, la iglesia de la Santísima Trinidad, con la portada de estilo plateresco, que es muy recargada y eh, en su interior tiene una bóveda gótica. Se pueden distinguir dos escudos, uno de Diego López Pacheco y el otro de Diego Ramírez del Fuenleal, que era confesor de Juana de Castilla y la que casó a Juana con Felipe el Hermoso y también bautizó a Carlos V, el emperador. Y eh, aquí podríamos enlazar con dos destinos muy interesantes que serían Granada y Cáceres. Lo dejamos ahí en el aire. Claro. Es la única iglesia del Alarcón que se hace por partes y como se puede, eh, y como se puede vamos, observando la torre que está hueca, eh, al hacer un, un nuevo campanario en el siglo XIX se encuentran que, se pas que pasa la calle por debajo. Claro, ¿no? ya no tenían sitio para para hacer y también se trata de la iglesia más antigua porque la otra que hay la iglesia de Santo Domingo de Silo uni, únicamente tiene las, conserva las cuatro paredes eh, como decimos la localización está en la provincia de Cuenca se puede acceder por la Autovía eh, Madrid-Levante la A3 la autovía de la A3, pero yendo por la Nacional 420, por ejemplo, pues te desvías ahí en Nonrubia y también vas eh. y, y vas Claro, <ríe> de hecho. porque también podemos hacer una, una bonita ruta. La Puebla de Almoradiel, Mota del Cuervo con los molinos de viento, Villas Cusa de Aro y Belmonte. Eh, luego llegamos a, a, a Alarcón Bueno, Alarcón es impresionante también Anda, Buena buena sugerencia Patricia buena sí, Tenemos sugerencia, aquí una rutita, para... una rutita para para poder ir verdad sí. y, y de paso, como bueno eh, nosotros es que procedemos de mota del cuervo Pues es que se pasen también por mota Claro, claro tienen que pasar por mota también y, y lo que iba a decir es que también en eh, Alarcón es, es precioso porque es como una, como una pequeña isla Dentro mm. ahí de, en el mar de la mancha entonces eh, eh, Alarcón, si vas en un día de niebla, es impresionante, porque solo, solo se ve la torre del parador que es And la. It. Sí sí sí, yeah. es, es impresionante. Tú te metes ahí como en como en otro mundo. Pues mira, otro, eh, bueno, por lo menos para mí, otro de los sitios que tengo que conocer. Yo escuché bastante de, de este lugar, pero es que sí. la verdad es que no he tenido oportunidad de ir, ¿eh? eh pues pues, no, pues te lo, no te lo puedes perder, es uno de los primeros viajes del 2020. Del 2020. <risa> <risa> que nos podemos hacer un fin de semana, como estábamos comentando. Sí, sí, es verdad. ¿Os acordáis que había hablado de una muralla muy bien conservada? Pues sí. aquí estamos. Exacto, ¿no? La fortaleza. ...el sistema defensivo de Alarcón... ...el entramado de la muralla y sus torres... ...es de lo mejor conservado de España... ...y es uno de los más desconocidos... ...la importancia de Alarcón... ...es esta fortaleza medieval... ...la seguridad que a partir de la conquista de Granada... ...y el descubrimiento de América... ...con la finalización de la Edad Media... ...deja de importar... ...y entrábamos en la Edad Moderna... ...entonces era ya no se buscaba la seguridad... Se buscaba el comercio, nuevas rutas, eh, sobre todo que fueran accesibles y las vías de comunicación relevantes se desplazan hacia el sur, hacia La Mancha. Pues San Clemente, Belmonte, Mota del Cuervo, Villanueva de la Jara todo esto. Entonces, por eso es maravilloso encontrar, o sea, llegar al arcón, porque solo tiene una entrada, porque está conservada la, la muralla, eh, todo. todo, todo, todo. Está mm, esta impresionante obra de arte, eh, patrimonio de la UNESCO. Es que tiene muchas cosas. Sí, y bueno, eh, Patricia, y hablando de esto, a mí, bueno, se me viene así a la mente eh, de mm, tal vez visitar estos sitios e ir visitando pueblo por pueblo, ¿no? Y hacer parada, claro. porque cada sitio también que tenemos en La Mancha, La Mancha eh, Toledana, La Mancha este, también eh, pues eh, ya un poco, como decíamos, hacia, hacia el sur, eh, mm. tiene su encanto, cada cada sitio y, tido, y todo tiene su, su historia, ¿no, claro. sí. sí, hoy nos hemos ido a La Mancha Conquense, porque Conquense. Ya, ya digo que la zona de Belmonte, Mota del Cuervo, San Clemente, La Mancha Conquense... Y, lo, y sin embargo, la zona de Alarcón hacia Villanueva de la Jara es eh, la, Manchuela. la Manchuela. Otro día hablaremos de, de, sí, de, no, sí, de la zona de Toledo. Sí, tenemos sí. aquí para. Sí. <risa> sí. Bueno, pues eh, aquí recomiendo, por ejemplo, una ruta literaria que, eh, que hice, por ejemplo, con el, con el escritor Loy Moreno. Aquí soy eh, la Puebla de Almoradiel, con, con el festival que tanto nos encanta de Almoradiel. Pues eh, yo, yo sé que, que hay muchísimos lectores en, entre nuestros oyentes y, y les gusta muchísimo. Entonces, no sé si alguien ha leído el, el, el libro eh, El Regalo, se llama, de Eloy Moreno. Uh -huh. Su padre es, es eh, natural de Motilla del Palancar. Entonces, él cuando escribió este libro, pues eh, lo imaginó y lo y lo, lo basó en este, en este pueblo, en Alarcón. ¿Por qué? Porque parece eh, como una isla porque está rodeado por el, el pantano de, de, de Alarcón, claro. claro. El, está basado en este lugar, comenzando la localización en la Plaza Mayor, con la comisaría. Bueno, esto sí lo si habéis leído el libro. Yo lo recomiendo porque es muy interesante, es muy fácil de leer, es rápido, y es, en verdad es que es un regalo, en realidad es un regalo. Eh, durante todo el libro nos llevará por diferentes localizaciones, fáciles de recordar si has visitado el pueblo. Aún así, eh, Recomiendo la lectura no solo porque esté en este pueblo de Cuenca, sino por su maravillosa trama e intriga hasta el final del libro. Y no voy a desvelar nada claro. para, que <risa> le, le para, echéis, que, para que lo descubráis igual que hice yo. Descubrir el museo de los momentos de la novela es único. Y nada, pues un, una frase del libro que es eh, «Cuanto más miraba, más veía». Más veía. Eh, también es muy interesante, entre los propósitos de Año Nuevo, que seguro que todo el mundo se ha hecho eh, una lista y todo eso, pues a mí me gusta tener una libretita en el, en el dormitorio y antes de dormir una libreta con un boli un lápiz y cuál es tu momento bonito del día. Porque ir, ir mm, escribiendo momentos bonitos de, del día... Eh, te haces una lista y es que te puedes llegar a hacer un maravilloso libro. Pues eh, mira, eso es una buena opción ¿eh? también de, de recatar lo, lo bueno del día también. No estar con un poco también a aislar y no estar con el estrés, con, claro. con el ajetreo del día a día y un poco también aparcar y también sacar las cosas buenas del día a día. Claro, dejas sí. el teléfono apagado en modo avión Ay, madre mía, y te pones no sé con, con tu letrita <risa> que, y que, a escribir. Eh, bueno, además de la ruta esta literaria, que, que podría ser a través de lo de, de lo del libro, también hay rutas de naturaleza. Existen dos senderos, uno que va por el margen del río y otro que va por la parte de, de arriba. O sea, es interesantísimo. Eh, en este caso, el PRQ-71... De puente a puente al arcón sobre la corriente. Aquí disfrutaremos de historia y naturaleza. La mayor arma defensiva es su situación sobre un promontorio rocoso en uno de los meandros del Júcar. Como recomendación y aviso a tener en cuenta es que algunos tramos transitan por zonas angostas con desniveles laterales. Eh, damos la definición de meandro y decimos que es una curva descrita por el curso de un río cuya sinuosidad es pronunciada. La localización, eh, recordamos que es en La Manchuela, se sitúa al sureste de la provincia de Cuenca. Son tierras eh, más bajas de las tierras más bajas de la provincia, bajo la influencia del clima mediterráneo y condicionada por la serranía de Cuenca, con la que limita al norte. Se caracteriza por sus llanuras rasgadas por los ríos Júcar y Cabriel y los cultivos de secano y viñedos. Es muy interesante para la gente que venga a visitarnos. Los que somos de Castilla-La Mancha, más o menos, lo conocemos. Pero la gente que si nos escuchan desde fuera, luego escuchan los podcasts eh, desde Galicia, desde Murcia, desde donde sea. Sí, aparte de eso, también tenemos la radio online. No hay que olvidarnos, Patricia, que, que en este momento pues podemos eh, podemos llegar a muchos puntos, bueno, a todas partes, porque claro. sabéis que eh, lo ahora... Lo que caracteriza también es el online, que tenemos esa, acces esa accesibilidad, ¿no? Eh, por eso es que siempre decimos nuestros oyentes, no solamente de, de aquí, de la Puebla de y la, la comarca, puebla. sino que también eh, yo sé eh, que hay gente que nos escucha de, de, de fuera, porque no, nos llega un mensaje y lo, y lo sabemos. así que Pues para todos ellos, eh, la, la, en este caso, la provincia de Cuenca es. es eh, ir y conocer la ciudad es maravilloso pero conocer la provincia es muy bonito desde La Mancha, por ejemplo, hasta La Serranía pues eh, eh, la carretera esta que decimos que pasa por eh, pues eh, eh, Mota del Cuervo Belmonte, Villascusa de Aro vas hacia el, a, hacia el norte hacia Cuenca eh, ahí vemos la zona de Viñedos la, lo que es La Mancha la zona de, de eh, Monte Bajo y luego La Serranía de Cuenca o sea que es una riqueza que que solo el paisaje y solo el viaje merece la pena. Merezo Por eso hay que salirse pena. de vez en cuando de las autovías, que las autovías <risas> están bien, pero hay otras veces que que, que, que se desviarse recomiendo. sí que es lo que, que es lo que deseamos ir parando claro. en sitios que tal vez eh, oye que paramos por aquí a hacer una este y después te puedes encontrar en un lugar maravilloso, maravilloso y además pernoctar en los sitios porque eh, conoces a la gente del pueblo pues si vienen aquí no me digas te sientas en un banco con una persona que está leyendo eh, que aquí todos son muy lectores y es que tienes una conversación pues muy rica y muy buena para gente mayor para gente pequeña también los los peques claro. Claro. O sea que Sí. Bueno, Patricia, pues eh, hoy hemos viajado un poquito por eh, también eh, por La Mancha, hemos uh -huh. aterrizado eh, la, la anterior eh, la ulti el último programa recuerdo que fuimos un poco salimos de la frontera, sí. bueno, aquí prácticamente al lado a Vicela, a Portugal, sí. y hoy pues a Alarcón, así que, bueno, Patricia, a ver si alguien nos dice si si ha visitado Vicela, por claro. ejemplo, sí, sí. o si o si han visitado Alarcón, a ver quién eh, qué, qué, ¿Qué opinión tienen y cómo les, si les ha gustado el museo este que del que hablamos? Sí, porque a, a, habrá, habrá mucha gente que conoce porque es muy famoso. Y antes sí. de, de, de finalizar el programa, Patricio yo te voy a preguntar, que me ha quedado la, la duda ese ¿por qué tu pequeño Manhattan que... que, que ah, hay, pero ¿por qué? Eso, bueno, yo es que... Eso lo pregunto por, por, por, por, claro, por curiosidad. Hay, sí, por curiosidad y por bueno, saber. yo yo sí que... Esto es ya un dato personal, sí que personal. he vivido allí. Ah, vivido allí? Sí. Ahí? Y, he estado en, eh, también la oficina de turismo y todo esto. Entonces, claro, eh, eh, son cuatro calles, os digo que son 500 metros, es, que no, es muy pequeño, son cuatro todo calles cuatro calles cuadriculados, eh, eh, eh, perpendiculares, entonces es, es como un pequeño Manhattan, es mm, una isla, es que realmente eh, se, es un conglomerado. Yo cuando estuve viviendo allí... Eh, no tenía ni, ni wifi, ni tenía televisión. Entonces, claro, eh, sí que tenía otro libro, eh, El tiempo de costuras, que me lo leí en sí. ese tiempo y coincidió. Y, y cuando leí el regalo, pues dije, madre mía, ahora tengo que cambiar. O sea, eh, porque yo no sé si vosotros también eh, identificáis un libro con un lugar en el que habéis vivido o en el que habéis claro, pasado. Depende, Porque, sí. por ejemplo, claro, yo en Bruselas eh, tuve otro libro, entonces vas mmm, relacionando, relacionando igual que relacionas una canción a un lugar o a una persona, pues eh, también un libro se puede identificar con un lugar en el que has vivido y tal, y... y en Manhattan no he vivido, obviamente que me gustaría mucho, pero bueno, eh, esto sí que sí que lo, lo dije en ese sentido o a lo siento personal. en ese sentido a nivel personal por no por la cuadrícula de las de las cuatro calles y tal, un poco identificándolo. Pues Así muy que. bien, muy bien Patricia, es bueno Patricia Una pequeña anécdota, una pequeña anécdota verdad, que, que también es bueno saberlo. Bueno Patricia, pues nada, ya no sé eh, agradecerte, tu paso nuevamente como semana a semana, ya sabéis, eh, eh, aquí en Radio Meseta y pues eh, ya nos veremos la próxima semana. Con nueva sintonía, sí, también. exactamente. <risa> bueno, Patricia, nos, bueno. nos vamos a despedir de nuestros oyentes, nos vemos el próximo hasta, la, hasta, a, la, hasta el próximo, próximo miércoles. Hasta luego, Patricia, adiós. Adiós. adiós.